Bienvenidos a una nueva Cápsula de la Escuela Española de Alta Montaña. Soy Pablo Barrial, asesor del Área de Montañismo Inclusivo y Adaptado de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada y director del Comité de Montaña y Discapacidad de la Federación de Montañismo de la Región de Murcia. En esta nueva Cápsula conoceremos el dispositivo de guiado en montaña de personas con discapacidad visual NWBLY y sus diferentes modos de utilización. Como veremos más adelante, este dispositivo permite que las personas con discapacidad visual puedan practicar la marcha nórdica adaptada y la progresión por terrenos no técnicos en época estival y en época invernal. El NW Blind junto con la barra direccional son dos de los dispositivos que permiten que las personas con discapacidad visual puedan practicar deportes de montaña y con ello disfrutar de todos los beneficios que aporta la actividad física en el medio natural de continuar y como norma general en las actividades en las que participen deportistas con discapacidad, siempre tendremos que tener en cuenta que ellos serán el centro de la misma y que toda la actividad girará en torno a sus objetivos, sus motivaciones personales y las necesidades que se puedan presentar durante el desarrollo. También deberemos planificar concienzudamente nuestras actividades para que sean actividades muy seguras. Para ello, utilizaremos el código de seguridad FEDME. Prepara tu itinerario de acuerdo al dispositivo de guiado que vas a utilizar. Si tienes dudas sobre el terreno, lleva contigo la barra direccional. Equípate adecuadamente y revisa el equipo de la persona a la que guías. Comprueba el dispositivo antes y después de cada actividad. Revisa la meteo y asegúrate que no va a reducir las condiciones de seguridad de tu práctica. Conócete a ti mismo y a la persona a la que vas a guiar. Recuerda que ambos formáis parte del mismo equipo. Deja dicho siempre dónde vas y la duración aproximada de tu ruta. Una vez que hemos planificado correctamente nuestra actividad en montaña, ahora vamos a conocer el dispositivo de guiado en montaña para personas con discapacidad visual NW-Blind. El dispositivo consta de dos cinturones con sistema de liberación rápida que se colocan en las caderas de los deportistas. Ambos cinturones están unidos por dos tubos que a su vez están atravesados por dos cables elásticos. Estos tubos unen al guía y al deportista guiado y permiten que la distancia entre ambos sea constante, logrando una progresión segura en cada una de las modalidades de utilización de este sistema de guiado. Ahora que ya conocemos el NW Blind, veremos las diferentes opciones de guiado que podremos realizar. La marcha nórdica es uno de los deportes que integra la FEDME, Consiste en caminar haciendo uso de unos bastones especialmente diseñados para esta modalidad deportiva que te permiten hacer un reparto del esfuerzo entre el tren superior y el tren inferior mejorando la condición física, postural y el equilibrio. El dispositivo puede ser igualmente utilizado para progresar en entornos urbanos y participar en actividades competitivas. El NW Blind ha permitido que las personas con discapacidad visual grave podamos practicar este deporte y obtener los beneficios de la actividad física en el medio natural. Además de la marcha nórdica adaptada, el dispositivo nos permite poder utilizarlo para progresar en terrenos no técnicos en época estival y en época invernal. Definimos como terreno no técnico aquel de fácil progresión, sin obstáculos, ni rocas, raíces o elementos resbaladizos, sin desniveles acusados de subida y bajada, con un firme compactado que facilite la progresión sin dificultad, ...sobre todo para marcha nórdica y progresión estival... ...y con unas condiciones del manto nivoso adecuadas... ...para la práctica del senderismo invernal con raquetas... ...de carácter nórdico. De igual manera, la anchura del terreno... ...no debe suponer riesgo de caída lateral... ...o a diferente nivel. Algunos ejemplos pueden ser... ...pistas forestales, caminos con anchura mínima de 2 metros... ...carreteras asfaltadas, vías verdes, carriles bici... ...carriles peatonales, pistas de esquí de fondo... Y terreno urbano, que cumpla con las condiciones anteriormente mencionadas. En este tipo de terreno, utilizaremos el material convencional para la práctica del senderismo y prestaremos especial atención al uso de un vocabulario adecuado durante el guiado. ¡Plancha! Teniendo además en cuenta que los bastones nos servirán de apoyo y no de impulso. También haremos hincapié en hacer partícipe a la persona guiada describiendo el terreno y sus elementos característicos. Otra de las modalidades de, de utilización es la progresión por terrenos no técnicos en época invernal, que es el senderismo con raquetas de nieve. Seguiremos guiándonos por el código de seguridad al planificar nuestro itinerario y evitaremos desniveles pronunciados que requieran cambios bruscos de dirección o maniobras de progresión con las raquetas. Con respecto a la equipación, incluiremos la barra direccional, los crampones y el piolet como elementos fundamentales de seguridad, además del material habitual que debemos llevar en nuestra mochila en una actividad de montaña invernal. Revisaremos la meteorología prevista para el día de la actividad, así como los boletines de peligro de aludes y las condiciones del manto nivoso.